¿Qué tal? Mi nombre es Diana Crospelayo con la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California. Nos encontramos en el Centro Estatal de Operaciones, en donde se lleva a cabo un gran esfuerzo para asegurarnos que los californianos no se vean afectados por este evento de calor extremo que se avecina. Cal OES está coordinando y trabajando muy de cerca con las agencias locales, estatales y federales para estar bien preparados para enfrentar este evento. Cal OES ha implementado el Plan Oficial de Respuesta a Temperaturas Extremas del Estado. Una lista de centros para refugiarse del calor está disponible en nuestra página de internet y en nuestras redes sociales. Pero es importante. Que si usted tiene algún problema o duda comuníquense con su gobierno local. De manera estratégica, Cal OIS está colocando a través del estado generadores y otros recursos para que sean distribuidos rápidamente entre las comunidades de mayor necesidad. Es importante que todos los residentes de California entiendan los riesgos que conllevan las altas temperaturas y sepan cómo protegerse. Así que prepárense con tiempo evite si es posible actividades al aire libre, manténgase hidratado, no exponga a sus niños o mascotas al sol durante varias horas y conozca los síntomas que presenta una persona afectada por el calor. Los californianos también deben poner atención a los reportes del clima y registrarse en la página de su condado para recibir alertas de emergencia. Por favor, protéjanse durante los próximos días y cuiden a su familia muchas gracias